La periodista mexicana Verónica Gallardo ha revelado la identidad del verdadero responsable de la demanda contra los conductores. Recientemente, el juez penal de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra la conductora de Ventaneando, Patty Chavoy, y su pareja, Daniel Bisoño, sin embargo, la verdad reveló que recibieron órdenes de aprehensión en su contra, según el Universal. Por otro lado, ha salido a la luz información sobre la identidad de la persona real detrás de la orden de captura. El día de ayer se dio a conocer que Patty Chavoy y Daniel Bisoño tenían órdenes de aprehensión por 36 horas, sin embargo, los presentadores de Ventaneando evitaron su detención porque no fueron informados oportunamente de las órdenes de aprehensión en su contra, hecho que ha generado diversas especulaciones sobre los motivos de la citada orden, gracias a la cual la periodista mexicana Verónica Gallardo reveló la identidad del verdadero responsable de la demanda contra el conductor. Verónica Gallardo informa que Sergio Mayer emitió un comunicado hablando de la orden de aprehensión, mencionando además el nombre de Ademar Naum, expareja de Daniela Spanik. Esto sugiere que el móvil detrás de las órdenes de captura de Patty Chavo y Daniel Bisoño está relacionado con la exactriz de la duda. De acuerdo a lo mencionado por Sergio Mayer, Ventaneando podría enfrentar consecuencias legales si hace comentarios negativos sobre Daniela Aspanic, pues según dijo la productora y actriz mexicana, Patti Chabó y Daniel Bisoño molestarán a Aspanic, víctima de un ataque. Cerca de un juzgado de familia en la Ciudad de México a finales de 2022 y acusó a su exesposo, Ademar Naum Zacarías, de ser el responsable del crimen. Es importante mencionar que Ventaneando ha entrevistado muchas veces a Demar Naumzakarías y ante eso los conductores han hecho comentarios desfavorables hacia Daniela Spanik y su hermana Gabriela Spanik, incluso recientemente Patty Chavoy también comentó que Gabriela Spanik solo fue a México para causar caos y fue considerada bipolar en su famoso show. Estas circunstancias pueden haber sido la causa de las órdenes de captura de Patty Chavoy y Daniel Bisoño.